Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches En el horario que nos estén viendo Les saluda Karina Parra, directora de ventas Parfum de Parfum Y hoy quiero, eh, a través de este video Enseñarles a hacer el seguimiento de su pedido Mientras va en el transporte, en este caso en la empresa Urbano Express Si ustedes al hacer su pedido eh, escogieron la opción Urbano para el envío de la encomienda, van a entrar a www.urbanoexpress.com Como se ve acá. Ahí, chicas. www.urbanoexpress.com Y van a solicitar por WhatsApp a mi persona eh, la orden de seguimiento con su ruta me envían su rudo y me piden por favor enviar la orden de seguimiento de mi pedido entonces yo la solicito apenas tenga respuesta se las envío o bien pueden usted misma eh, solicitarla al call center para que la tengan y de igual forma entran a urbanoexpress.com para hacer el seguimiento de la encomienda van a elegir el país van a colocar chile Van a anotar la orden de transporte o de rastreo que empieza con tres letras. Esas tres letras deben ir en mayúscula, si no el sistema no se las va a tomar y no les va a dar el estatus de su pedido. Entonces van a ingresar este código que también les puede llegar por mensaje de texto. No van a ingresar, van a ingresar las tres primeras letras con mayúscula y luego los números y van a apretar en el, en el botón rastrear entonces, lo primero país segundo número de rastreo en mayúscula por otra parte, van a dar al botón rastrear y se va a abrir una pantalla emergente en donde va a entregarte el número de la orden y te va a indicar el estatus del pedido en este caso es un pedido que ya fue entregado fue recolectado el 14 de junio despachado destino el mismo día arribó a destino o sea a la ciudad de valparaíso en este caso el día 15 y en ruta al domicilio salió el día martes ¿Ya? Y fue entregado el mismo día martes. A quién fue entregado, aquí dice quién lo recibió. ¿Ya? Y está todo el historial desde cuando se hizo la solicitud de servicio, se despachó a destino, arribó a destino, salió a ruta, hubo una incidencia el día lunes que puede haber sido un inconveniente y luego el día martes... Volvió a salir a entrega y fue entregado en el domicilio. Urbano eh, muestra un mapita cuando va cerca. Y además ellos sacan fotos de la caja y de la casa. Ya no sé si vieron en la imagen anterior. Pero esta imagen rotó y aparecía incluso la foto del domicilio. Ya. Entonces así ustedes van a poder saber el estatus de su pedido. ¿Cuándo va a ser entregado? Cuando acá diga en domicilio, en ruta al domicilio. Eso significa que durante el día va a llegar a tu casa. Es súper importante que eh, tengan claro que cuando diga en ruta al domicilio es porque está pronto a llegar. ¿ya? Urbano Express trabaja de la siguiente forma. Va a dejar el pedido hasta tu domicilio y si por X motivo tú no estás, eh, ellos van a llevar la carga de vuelta a la bodega. Si el segundo día van de nuevo y no te encuentran, van a ir un tercer día. Pero si al tercer día no te encuentran, la carga se va de vuelta a Santiago. Por eso es súper importante que cuando ustedes hagan seguimiento y en esta parte diga en ruta a domicilio, se encuentren disponibles o le encarguen a alguien que les reciba la encomienda, porque si al, al tercer intento fallido la encomienda va a volver a Santiago, va a volver a Parfum de Parfum y ahí para que llegue nuevamente a tu casa va a tener que pagar un segundo flete, entonces no te preocupes, si por una oportunidad ellos fueron y no pudiste recibirlo. No te preocupes si ellos fueron en una segunda oportunidad y tú no estabas. A la tercera tú tienes que estar en la casa. Pero si tú no los esperaste el tercer día y la carga ellos fueron, la carga no fue recibida, ya da por hecho que va de vuelta a Santiago a las bodegas de Parfum de Parfum. Y que para poder volver a solicitar tu pedido vas a tener que cancelar un flete extra. Así que chicas, eh, atento que cuando diga en ruta a domicilio ustedes tienen que estar en la casa o dejar a alguien encargado para que reciba su encomienda. Y ojalá no pasar del segundo intento fallido para recibir la carga. ¿Ven? Es muy simple Es muy rápido Acá les dejé eh, la página Ajá. Vamos a hacer Para que eh, Ustedes puedan ver Cuál es Ahí Urbana Express Urbano Express y eh, luego vas a tener el, la, esta pantalla emergente que te va a decir en qué estado está tu encomienda. Chicas, espero que les sirva este un pequeño tutorial que hemos hecho con mucho cariño para que no estén ahí. Eh, con la incertidumbre de cuándo va a llegar su pedido ¿Ya? ustedes pueden ingresar a la página www.urbanoexpress.com ingresar a, eh, bueno, primero escoger el país y después ingresar la, el número de orden de transporte orden de seguimiento o orden de rastreo que depende de la empresa cómo se llame y la ingresan y ustedes van a poder ver todo, todo, toda la información de su pedido ¿ven? Y ojo que cuando diga en ruta al domicilio tienen que estar ahí o tienen que dejar encargado su pedido. Así que chicas, me despido ¿ah? deseándole éxito en sus ventas. Las invito a suscribirse a mi canal de YouTube para que todos estos tutoriales los sepan primero que nadie. Quiero contarles también que no están en ninguna otra parte más que acá. Así que son unas privilegiadas al tener esta información y espero que la aprovechen muy bien. Así que regálenme ahí un me gusta al video, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.